Hola amigos, bienvenidos a Brico Marketing, el programa de Onead TV donde hablamos de herramientas de marketing y productividad que os ayudan a mejorar en vuestra empresa y en vuestra vida. ¿Te gustaría saber si están hablando mal o bien de tu marca en internet? Pues hay una manera muy buena de enterarse y se llama Mention.com. Esta herramienta te permite monitorizar palabras que se van mencionando en internet. Lo normal es que lo utilices con, por ejemplo, el nombre de tu empresa. Aunque también lo puedes utilizar para monitorizar a tu competencia y enterarte de qué es lo que está pasando en tu mercado. Es muy importante. En este vídeo te voy a enseñar no solo cómo funciona la herramienta, sino que además al final te voy a dar un truquito extra para sacarle todavía más partido. Así que hay que verlo hasta el final, ¿vale? ¡Vamos allá! Aquí estamos ya en Mention.com y como veis, bueno, aquí ya te está diciendo monitorea a tus competidores, monitorea tus productos, monitorea tu marca. Existen muchas posibilidades de cosas que puedes hacer con esta herramienta. Mira, la más sencilla es saber cuándo hablan de nosotros en Internet, cuándo hablan de tu marca, cuándo hablan de tu empresa o si eres un influencer, cuándo hablan de ti sin mencionarte, sin mencionarte, quiero decir, sin poner el arroba, tu marca en Twitter o en Instagram o en Facebook. Esto es bastante más habitual de lo que crees. Y además, tenerlo controlado te va a permitir intervenir en las conversaciones, si te están criticando, poder defenderte, atajar una crisis que puedas tener de reputación online y casi lo más interesante, descubrir nuevos lugares en internet donde se está hablando de tu marca y tú a lo mejor no tenías controlados. Con vuestro correo electrónico os podéis registrar, ya que existe una versión gratuita. Y lo primero que os pregunta es, which brand do you want to monitor? Qué marca queréis monitorizar? Por poner un ejemplo, vamos a poner Samsung, vale, porque nos van a salir miles de cosas. Aquí ya veis que os ofrece un montón de posibilidades que ya tiene detectadas. Y si no, aquí abajo lo que hayáis escrito. Si ¿Vale? sigo sí, sí, escribiendo Samsung, como veis Samsung sí que está incluida, la elijo y ahora me dice que seleccione cuatro marcas similares básicamente para que ellos entiendan a qué se dedica esta empresa. Esto sirve especialmente cuando tu marca es desconocida para Mention.com y le tienes que dar pistas de otras empresas que se puedan parecer. Este paso nos lo podemos saltar si queremos. vale Como veis está buscando en un montón de sitios y aquí está. Ha tardado un poquito en cargar porque tenemos un montón de información sobre Samsung, pero ya está. Ahora mismo nos aparece una inbox de mensajes de 480 y subiendo menciones. O sea, todo esto está ocurriendo ahora mismo, son menciones que están haciendo de Samsung en diferentes medios. Aquí en pequeño podéis ver qué tipo de medios son, RSS, una página web... Fijaros que ya va por 507. Cómo va subiendo esto. También os digo que os llegará a vuestro email todos los días un resumen de las menciones principales que os han hecho y una vez que clicáis en, en ese email os lleva aquí para verlas en detalle. Esto es muy útil, porque si no somos Samsung que no paran de entrar menciones y somos una pequeña empresa o una pequeña marca, seguramente ni siquiera todos los días nos van a llegar menciones. Pero queremos estar muy atentos de cada una de ellas que se produzca. Y como seguramente se nos va a olvidar meternos todos los días a Mention.com, pues con este email ya nos viene súper bien. Os voy a contar que a nosotros nos ocurrió en una de de nuestras empresas que detectamos que estaban hablando sobre nosotros en varios foros en los que unos a otros se preguntaban sobre si éramos de fiar y si los productos que ofrecemos serán de calidad. Y nos vino genial para poder, por un lado, ver qué opina la gente realmente de nosotros cuando no estamos en medio, y por otro lado, cuando ya había avanzado un poco la conversación pudimos registrarnos y solucionar las dudas que tenían que evidentemente pues unos clientes a otros no eran capaces de solucionarse con lo cual conseguimos mejorar nuestra autoridad de marca y además incluso generar enlaces hacia nuestra página web ya que en este caso era un foro y nosotros bueno pues eh, tuvimos la oportunidad ahí de generar algunos enlaces que nos darán un poquito de posicionamiento SEO. Bueno y por último quería daros la bola extra, el truco que en este caso va a ser que aunque no lo ponga aquí muy grande, Mention tiene aplicación tanto para móvil como para escritorio y la aplicación de móvil que ahora evidentemente en el vídeo no os la puedo enseñar pero es bastante, bastante útil porque nos va a permitir ver casi en tiempo real que nos avise cuando algo pasa con nuestra marca y contestar en el momento. ¿Veis que aquí pone maneja una crisis? Bueno, pues manejar una crisis o una oportunidad es decir que justo alguien nos mencione nosotros poder intervenir en ese momento va a aumentar radicalmente nuestra conversión si queremos venderle algo o nuestro poder de convicción y además va a parecer que somos una marca mucho más grande y mucho más profesional con lo cual vamos a ganar mucha potencia de fuego con nuestros clientes y es tan fácil como irte aquí abajo y aquí te pone nuestras apps y desde aquí te las puedes descargar. Como veis, está para Android y para iOS. Así que os invito a probarlas y a disfrutar de Mention. Una cosita más antes de irnos. Sabed que aunque existe una versión gratuita, la versión gratuita te permite Solamente monitorizar una marca, hasta 250 menciones al mes. 250 menciones al mes para una pequeña empresa es más que suficiente. Sin embargo, si queremos, por ejemplo, monitorizar a un competidor, o tenemos varias marcas y queremos ir un poco más allá, pues existen opciones de pago. Para una marca con bastante potencia, aunque parezca que 83 dólares al mes puede ser un poco elevado, realmente puede compensarnos mucho, ya que podemos monitorizar nuestra marca y cuatro marcas de la competencia, por ejemplo, ya que tenemos cinco alertas. ¿Esto que significa? Que podemos detectar oportunidades de compra y descubrir las estrategias de la competencia en tiempo real. Es fácil que amorticemos estos 83 dólares solo con una estrategia de monitorizar a la competencia. Así que vosotros elegís qué plan de mención os interesa más y sobre todo probad el plan gratuito porque seguro que le podéis sacar bastante partido. Y esto ha sido todo, ya estás listo para monitorizar tu marca y las de tu competencia y enterarte de todo lo que está pasando en Internet. Ahora sí que no te vas a perder nada. Y hablando de no perderse nada, no olvides suscribirte a nuestros canales. Si estás en YouTube, dale a la campanita y así te llegarán avisos de todo lo que hacemos en Oniactivity. Y si estás en LinkedIn o en Twitter, no te olvides de seguirnos y sobre todo de dejar comentarios con lo que tú quieras. Si has probado la herramienta, te ha gustado, no te ha gustado, si has encontrado alguna alternativa mejor, queremos saberlo todo. Así que deja tu comentario y nos vemos en el próximo Brico Marketing. Hasta pronto.